Hola, muy buenas. Yo soy Javier de la tienda Amazunfro en Tenerife, otra vez que por aquí. Hoy vengo a ofrecer un vídeo diferente a todo lo, lo anterior, como fue el último del circuito. Hoy vengo a ofrecer una pequeña eh, entrevista con mi, con mi pareja. Hola, yo soy Noemi y por eh, aguantar a este niño todos días, tela. Joder, <risas> joder. Eh, Bueno, creo que puede ser una entrevista un poco, un poco interesante para ver el enfoque que ella que tiene. Podemos coincidir o no en en las opiniones que tengamos tanto de los suplementos como del, del entrenamiento, y creo que puede ser interesante, sobre todo para, para las chicas que no, que no están viendo. Así que sin más, vamos allá. Eh, bueno, cuéntanos un poquito cuánto llevas más o menos entrenando. A ver, entrenando llevo de dos a tres años, pero sí considero que desde enero de este año es cuando más carne he dado, ¿no? cuanto más he perdido. Vale, gracias a mí, por supuesto. En parte sí. Eh, vale, ¿cuál es ahora mismo tu, tu distribución? Tu, ¿Cómo organizas estructuras del entrenamiento? Cuéntanos un poquito. Vale, pues entreno pecho, espalda y pierna. Esa es la distribución. Eh, días, pues... Es que no tengo un día estipulado. Eh, puedo entrenar como 7 días en una semana y luego la siguiente semana tres eh, Más bien escucho mi cuerpo cuando estoy cansado. Me suele abandonar bastantes días. La... Es que este hombre entrena 7 que... días. A ver le sigue el ritmo. Es que eso es que a ti. Eh, vale. Eh, en cuanto al entrenamiento... ¿Cuál suele ser tu grupo muscular favorito a entrenar? Bien, aunque de decir que espalda me explica mucho también. Vale. En cuanto a, a ejercicios que sueles hacer, sí. ¿con cuáles crees que has visto un mayor progreso o cuáles de, sí. tienden a eh, beneficiarte más, tanto a nivel mental como a nivel estético? y a nivel de rendimiento, ¿no? ¿cuál crees tú que son a lo mejor los, los ejercicios en los que tú no, podría, no podrías estar? La sentadilla, sin sí, duda. Eh, la sentadilla, la verdad que me ha ayudado mucho a nivel estético, eh, cardiovascular, a nivel de fuerza La verdad que es que es un ejercicio completo, incompleto, vamos, me flipa. Se ha roto también varias veces, como yo. Entonces, También es decir importante. que tenían mucho miedo a entrenar pecho. Eh... Por decir, de, de torso en las en la mujeres suelen estar, a lo mejor, más, más repudiadas, por así decirlo. Sí, suelen sí, pues, tener miedo a entrenar pecho. Y a ver, eh, yo creo que es un error, bueno, si no te gusta, no entreno. Pero es un error, porque yo he encontrado muchos beneficios. A nivel de fuerza me ha ayudado incluso pues, a sentadillas, a muchas cosas para tener mucha más fuerza y al final también me ha acabado que Al final, yo creo, yo, mujer, mi punto de vista es que tener fuerza, un tronco fuerte es muy beneficioso y te va a ayudar bastante en lo que es a, a mantener una correcta postura de cara, decir, como sentadillas, que somos que están más enfocados en el tren sí. inferior, sí. claramente tener un core sobre todo fuerte, una espalda fuerte te va a ayudar muchísimo a la, a la correcta postura en ejercicios tan eh, difíciles de ejecutar a nivel técnico como puede ser, la, va a ser una buena sentadilla o un, un buen peso morto. Después si no pasa lo que pasa, que deja de raciones eh, estéticas o visuales eh, cuando deja la gente realizar este, este tipo de, de ejercicio. Eh, vale en cuanto a suplementación? Así ya metiéndonos un poquito más en el, en el tema de, más de más interés no tanto sé si en entrenamiento, pero a nivel de suplementación. ¿Qué suplementos son, son los que habitualmente consumen o vas a consumir? Pues ahora estoy consumiendo la creatina, como todo el mundo, ya creo. Eh, omega, omega 3, eh, magnesio también, que me ha ayudado bastante a recuperar, lo tomo para la leche. Y, y ya está. Bueno, y proteína, que no sé si lo consideran alguno suplemento. Yo no lo considero suplemento. Yo lo no no considero dieta, Pero vale. Bueno. Eh, vale, si tuvieras que quedarte simplemente con un suplemento, eh, ¿con cuál te quedarías? Con la creativa. También he de decir que la, el omega 3 me ha ayudado mucho y lo veo muy importante en las chicas, sobre todo, para tener un hormonal... Eh. Okay. Vale, nos comentaba lo los omega, porque a, a, al final los omega han sido grasos graso esencial. El problema que yo le es que las mujeres o tienden a eliminar la las grasas cuando empiezan a, a el tema del gimnasio, a cuidarse un poquito y para mí es un, un error, vamos, un error la sí, yo creo que sí, porque la grasa es indispensable ¿no? en una mujer para tener un eje hormonal óptimo, porque si no empiezan las menor eh, déficit de, de cansancio muchas cosas. Mal humor. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? Mal humor. <risa> eh, vale, para que las chicas que nos vean se hagan una idea. Tú quieres romper y.. Y sabiendo, como, como sabemos, que la mujer tiene no solo a quitar la clase, sino a, a bajar o reducir bastante lo que es el consumo de alimentos y por lo tanto el, el consumo de, de calorías, eh, cuéntanos más o menos con cuántas calorías has cuánta, ha, ha estado hace poco. Actualmente estoy con 1800, pero vamos, hasta dos o tres meses, no sé. bueno, por sí, enero, por enero, enero. estaba en 2014. Estaba en un ligero superávit y ahora estamos haciendo una definición, pero muy ligeramente, bajando muy poco a poco para no perder el rendimiento deportivo, que claro. es realmente Al final eso es lo que, lo que os digo siempre, o sea, no, no podéis eliminar por completo o reducir de manera muy drástica las calorías. Eh, simplemente porque vaya a pasar de volumen a ¿no? la de definición o sea, la manera correcta de, de hacerlo desde el punto de, ejecutar esto, de muy poco a poco por lo contrario, eh, tu cuerpo se va a ver sometido a un estrés eh, brutal ¿tá? y a, eh, por lo tanto va a tender a, a haber una falta de rendimiento físico ¿tá? y no solo físico, sino, sino mental mental, eso, eso es así Creo eh, que no me vale la pena mmm, definir rápido y perder el rendimiento deportivo, ya sea en fuerza o en hit, que me mata, hit a Sobre todo de... Los eh, a ver, al final, es que si tú pierdes cuando estás definiendo el rendimiento físico, va va ya sea por, por cansancio o por, por falta de calorías eh, va reduciendo de nuevo los pesos tú ten en cuenta que son con esas cargas con las que has ganado la, la cantidad de masa muscular que, que tienes actualmente entonces yo creo que si esas cargas eh, de nuevo vuelven a disminuir y disminuyen de forma muy rápida ten por seguro que vas a perder toda la, toda la masa muscular que, que tanto te, te ha costado ganar sobre todo si sí. eres sí, mujer. Sí mujer sobre todo y, y si va con lo que si vas natural, o sea, ese es otro, otro tema. O sea, si vas con lo que no tienes que ir, obviamente eh, la, el plano cambia por, por completo, o sea, porque juegas, pues pasas a jugar en, en otra liga. Y, y hablando un poquito de, de esto, me queda es un poco de, de controversia. ¿Está pinchado? No, no, ahora en serio. O sea, ¿Cuál es tu, tu opinión respecto a tanto los hombres como a las mujeres que usan farmacología para, para alcanzar sus su objetivos? A ver, yo lo respeto. Yo no lo haría a mí, obviamente. Yo no, no quiero eso, pero lo respeto a mí. Que hagan lo que quieran. Pero claro que lo digan. A mí lo que no me gusta es que vendan un cuerpo eh, natural, que no es natural, obviamente, a la gente que digan que no es natural. ¿Por qué? Porque esa gente va a querer tener ese cuerpo natural. Esto no lo van es, a tener, entonces es que, se van a es regresar para nada. Es que es eso, a ver, yo, yo comparto su opinión y creo que ya os lo habré dicho alguna vez, si no así, pues ya, ya os la digo. A ver, yo respeto a la gente que. Que usa es este tipo de, de sustancia. Lo, pero lo que pasa es que pierden mi respeto cuando yo veo que claramente estás eh, utilizando o aliéndote de, de un tipo de sustancia eh, para llegar a ese cuerpo y es algo que no estás diciendo a, a tus seguidores, o sea, especialmente si, si eres influencer, te dedicas a, a YouTube. O sea, yo creo que al final estás eh, estafando, engañando a gente que está confiando en ti. Entonces, yo respeto que tú hagas ah, con tu cuerpo, lo que te dé la gana, pero al menos sé sincero. Menos sé, sé sincero porque eh, tienes muchas personas que, que van detrás de ti, si, o que confían en ti, o sea, les estás metiendo algo entonces que, que, no, van a, que no van a conseguir eh, haciendo lo que tú haces o lo que dices que haces, porque estás por detrás haciendo haciendo otra cosa completamente, completamente diferente. Y, como os digo, eh, utilizando este tipo de sustancias, es que pasa a jugar en, en otra vida. O sea, no solo a nivel de, de rendimiento, sino, sino sobre todo a nivel de, de recuperación, porque es capaz de tolerar un volumen que yo en la vida voy a, la, voy a ser capaz de, de tolerar. Y si lo tolerase un día, al día siguiente estaría estaría roto. Entonces, es eh, era, así, era así. También te digo, yo pienso, que cada uno es, no sabe lo que hace, pero para competir, por ejemplo, lo veo más normal porque estás como obligado a, a hacerlo. Pero si tú provees un estilo de vida saludable, rendimiento deportivo, estilo vida sano, un poco contradictorio eso, ¿no? Y claro. mi opinión, lo respeto igualmente. Claro, se supone o pues normalmente los que suelen competir si sí, no, tienen, no tienen pelo en la lengua para, para hablar de, de estos temas. Eh, gente que, que compita o vaya a competir resulta más que obvio o resulta casi necesario hacer uso de ese tipo de, de sustancias, sobre todo si, si quieres aspirar alto. Si es simplemente para disfrutar de la experiencia o es simplemente para lucir, eh, lucir palmito en la playa, o sea, sinceramente, o sea, estás jugando tu, tu salud, o sea, estás jugando tu salud de, de manera estúpida, o sea, de manera estúpida. Porque, sobre todo, vas a eh, hacer caso a, a gente que probablemente no se enteren entre poco y nada y te van a vender, vete tú a saber lo que te van a vender, o sea, de testosterona del Aliexpress porque es, que, es que no sabes lo, lo que te están vendiendo realmente Sobre todo si somos ese tipo de personas la, Las que te van a llevar el, el ciclo eh, Puedes acabar hecho, hecho una puta mierda Si lo vas a hacer y, eh, Ten claro que todo va a tener su, sus consecuencias yeah. Y al menos eh, Ponte con un, con un profesional que sepa lo que, lo que hace. Porque de lo contrario, tío, que te quedan poquitos años de vida. O al menos, o al menos eh, de poquitos años con un, con un nivel de, de salud. Tío. Pues bueno, eh, hasta aquí la, la pequeña entrevista. Espero que os haya gustado. Espero que os haya hecho alguna, alguna risa también. Son más importantes. Eso, eso es lo más importante. Si sobre, sí, sobre todo la persona que, que te está hablando, pues que tampoco disfruta haciéndolo, se va, se va a notar bastante. Yo, verdad, me, me he sentido, yo creo que ha sido el vídeo en el que más cómodo me, me he sentido hablando, sobre pues, sí. todo a nivel de, de no cortarme, no trabarme mucho al hablar. Entonces yo creo que ha estado guay. No esperéis un besito, porque me parece que no. Así que, <risa> así que sin más, espero que os haya gustado y nos vemos lo siguiente. Un abrazo. Bye.